Somos una asociación de, de madres y padres de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y nos dedicamos pues, a ayudar a las familias cuando reciben la noticia de que un hijo o una hija pues les comunica que es gay, que es lesbiana, que es transexual y ayudamos a los padres y madres en esta tarea, en este proceso de aprendizaje y de aceptación de la homosexualidad en sus familias. Eh, tenemos un teléfono permanente al cual pueden llamar las personas que estén interesadas y entonces pues ya hay un, varios voluntarios que se encargan de tener a distintas horas del día o, o de la semana, se van distribuyendo y atienden el teléfono. Luego también hacemos unas reuniones de, de, de grupo que las hacemos cada semana y también hay varias personas que voluntariamente pues, se encargan de que estas eh, reuniones se lleven a cabo cada miércoles, de propagarlas, de enviar los mails... ...de saber si llega alguna familia nueva... Eh, ...recibirla de la manera adecuada... ...si hay alguna familia con necesidades especiales... ...pues también procurar atenderle el servicio... ...luego una vez al mes... Hacemos una charla, es una reunión un poquito más amplia y la dedicamos a un tema especial, a un tema concreto. Y muchas veces pues, contamos con la ayuda de personas que vienen a asesorarnos, que vienen a impartirnos una conferencia. Y entonces eh, en esas reuniones, que las hacemos un sábado cada mes, ahí eh, tratamos un tema específico. Pues, un, Una vez hablamos de la transexualidad, otra vez hablamos de, de la visión lésbica, por ejemplo, por mencionar dos de los últimos que más más que hemos tocado. Sí, soy vocal de la junta y par pues, de show, pues compara de field gays, pues ayudan, los matéis que em va, van a van ayudar a mí cuando vaya arriba, que yo no voy a sapi Guerrero de, de Tindra un field gay que no, que no entra meu cap y bueno, ya en em Van fer veure aquí, más que esta sucesión de que verdaderamente Tindra un field gay no es un problema. Eh, la tarea de nuestra es recoger padres. ...que vienen a la asociación pues llorando, penado... ...que no saben qué hacer... ...que sus hijos le han dicho que son homosexuales... sus hijas lesbianas... ...y nuestro trabajo y la labor que tenemos es... ...pues decirle que no pasa nada". Yo mismo... Mi familia, yo con mi mujer, vinimos aquí pues en el año 2004 porque nuestro hijo nos dijo que era gay y, y necesitamos ayuda, necesitábamos asesor, asesoramiento, recibimos ese, ese servicio, fuimos muy bien atendidos y como muestra de agradecimiento, pues ahora nosotros somos voluntarios de la asociación que nos ponemos a disposición de las familias que llegan nuevas, les ayudamos y tratamos de, de, de, de darles el servicio que necesitan. Yo y el es que, que no siguen cubars, que que que vienen. Que, que que si tienen problemas de comprensión, que vinguin, que nosotros les haremos beura que verdaderamente tiene un hijo gay. Yo veo que los al, meos ahora y digo, hostia, nen, la mar de feliz, ¿y que un para que volpa al su hijo o los paras La felicidad de sus hijos, coño. Y yo le dije a mi hija que bueno que no se preocupara, me llevo un buen berrinche, y le dije, bueno, no te preocupes porque cuando tú y yo te llevaré un psicólogo, para, para que te cure. Y me dijo, mamá, no sé, si la que vas a tener que ir a un psicólogo eres tú para comprenderme. Yo sí que me eso en el momento que el film va a surtir al armari, no haberle di, no, no, haz patin mol, no vais a reaccionar de aquella manera, yo voy a reaccionar y qué dirán ahora, y qué pensarán, yo tendré un feel gay y tal, bueno, pues aunque paras que a lo yo pensan lo matéis que yo pensaba hacerse tan... Que se de historias, que vinging, que estarán mol cómodas a nosotros. Que Es una labor social muy importante y, y ayudas a los demás. Y esto para mí es primordial. Sí, que es una pena que Andil, como yo, han no vinging los paras. Yo muchas veces, muchas vagadas digo que no tengan paras, que los gays, son orfas, porque verdaderamente ni han molts como el meu fill Y tengan que tener paras, o lo tengan superado o Boldi que surta el segundo fila del armario se fijan ahí las varas porque si no, yo no lo entiendo Creo que es muy negativo que todo esté mediatizado por, por, por el dinero, por el interés económico o por el intercambio de, de bienes y es necesario para que una sociedad funcione que exista el altruismo, el altruismo además es algo que, que ha existido siempre y que hoy en nuestra sociedad pues ese altruismo ha de articularse a, a través del voluntariado que se hace en, en las diferentes entidades, es una ...es un método yo diría el más eficaz de luchar... ...pues contra las desigualdades y contra las, las injusticias...